¿Qué tal amigos de Play Playpro? Ya estamos listos, semana número 3 de la liga mayor, los borregos Ciudad de México, visitando a los aztecas de los LAP. Pildeo de aire en la yarda 5, la devolución por parte de los borregos, ya falló la 20. Ahí está, situación de pase, El envío... Es completo Aquí en los controles, un solo corredor para protección de pase Le muestran los disparos A Juan Salimina, Colapsa la bolsa Y aquí en los controles, va a buscar a la derecha, sale arrolado Se le da la protección y captura en el de los borregos Escopeta el coreback. allá salió el corredor a pase mandan manda en el envío al lado izquierdo Se está escapando por la izquierda Aquí van los de la Utlap. Ya están en territorio que defiende los borregos Ciudad de México Yarda 47 del otro lado. Y Amparo en los controles busca el lado derecho completo con el número 3. Evita el contacto, sigue moviendo. Van por 20 yardas ahora los aztecas. Sale rolado, tiene tiempo, el envío es incompleto. Bueno la cobertura, bueno el regreso de este número 3. Amparo buscando de escopeta, el pase de las 20 yardas. Está el envío al lado derecho. Y allá va el número 19 en esta ocasión. Por avanzar, con todo largo, ¿no? Van por el pase, presionan al coreback, el envío es completo. Y esto. El corredor lo acompaña, con él el engaño de carreras. Van al aire, el pase al lado izquierdo completo. regresa los en la formación. Busca al interno del lado derecho completo. Sigue moviendo las piernas, rompe el gemelo en su formación. Allá va el número 3, caballito de batalla, por ahí y por tierra, avanza, mueve las piernas. Tres defensivos tienen que llegar a frenar la carrera. Por avanzar, jugada importante para Aztecas. Borrego cierra el espacio y se metió. Ahí va la patada ahí va a ser... A punto de bloquear, le pegaron al pateador. Parece que fue legal y la patada se queda ahí, en la yarda 1. Coreback, el pase, la derecho completo. Regos a frenar. Es la emisión, le llega el disparo, no se tardó un poquito en pegarle al coreback, pero este... Y eh, Carlos tiene el fildeo de aire, y inicia la devolución. Buen pues regreso, sigue de pie. No lo... indicación del oficial, nos marca que los borregos inician la ofensiva en la yarda 45. Ahí está la primera oportunidad por tierra. Número 44 rompe el centro del Ahí están, el pase, la presión sobre Iker, Iker no puede soltar el balón, pero hay un pañuelo. Vamos, la línea le aguanta, suelta el pase, mismo el mío completo. R, dice cuidado que viene el disparo a la derecha Cuidado, le está avisando el corredor Pero el corredor está con puntos Pero ahora el trabajo de la defensiva Es regresarle la bola A su equipo y ahí viene el pase Es completo ¡Sorpr Aztecas, allá va el pase rápido Lado derecho, completo Después de Allá va, pase lado derecho Completo, viene el avance Coreback Suelta el pase a la esquina, la hierba 5 completo para la Outlap. Van a por tierra, el centro del campo otra vez. Y se Señal, Se mueve antes la defensiva. Eh, va a ver el pañuelo. Inicia de nuevo el encuentro, el fildeo dentro de las diagonales, viene la devolución, una serie de cortes buenos. Se está escapando, sigue. 37 con primera oportunidad y en los controles Allá va la carrera con el número uno Sigue de pie, aguanta, contactos Pierde la bola Y... 5 por avanzar El pase es a la... 15 por avanzar Todos los pases, Coreba Tiene tiempo, suelta El pase completo 10 por avanzar Amparo busca ¡Pase! Ahí, escopeta, Amparo, baja el balón con el corredor que por el centro se está escapando Cuatro por, Para atrás, tiene tiempo, celta el pase Y se lo lleva Veinte yardas Lo que busca Aztecas, otra vez por aire el intento El pase completo nuevamente Ahí están eh, Amparo busca el pase es completo el envío el intento es eh, bueno Para los borregos Ofensiva que tiene que dejar 7 puntos para el descanso Aguanta Iker busca tranquilo, lado derecho completo 15 por avanzar Debido a un castigo De sustitución y quieren los controles, tiene tiempo, le mandan los disparos. Lo castigan y lo sacuden. Para Aztecas, 50 segundos lo que restan en esta primera mitad. Va a ir largo, suelta el brazo, tiene al hombre. ¡Se lo llevó! están, en primera y 10. ya del otro lado, otra vez, soltando el brazo. A esta ocasión en pase corto. Bueno, el avance. Segunda oportunidad. 10 por avanzar, rompe. ¡Por el centro! ¡Oh! Ahí está Electra y el Segundo cuarto, la devolución desde la yarda 4 Empieza el regreso otra vez, buen escape Sigue de pie Su yarda 35. y Se... Tres por avanzar Allá van, la presión los borregos y capturan al corredor. Allá va la carrera, no. Ay, presión sobre el corebat. Bueno, ahí está la ofensiva de los aztecas. Con un pase al lado derecho, pase con... otra ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a a a a a Gracias. Sí, sí, sí.